Construcción colectiva de una ciberciudadanía y una cultura digital. El consumo cultural de niños, niñas y adolescentes con un dispositivo digital con acceso a Internet se está ampliando progresivamente. Cada vez son más las personas que acceden a los recursos digitales. Las nuevas formas del consumo cultural de los jóvenes deben ser comprendidas como un proceso que está ocurriendo, pero que opera de modo desigual entre regiones, clases y grupos sociales. La forma de ver la televisión no se rige ahora por franjas horarias, días específicos, periodos determinados de tiempo o inclusive por un espacio en la casa. Cada vez más niños, niñas y adolescentes ven series, películas y contenido generado por otros usuarios en cualquier lugar que tenga acceso a internet. Pueden ver un video completo o a la mitad y resumir su sesión en otro momento y parar cuando así lo quieren. Con mayor frecuencia están en pleno control del contenido audiovisual. La hora de su programa favorito del fútbol o de la radionovela, la deciden ellos. Con este cambio se está dando un incremento en el acceso a personajes de influencia. Los programas de talento de antes, en los que se lanzaban y promocionaban cantantes y grupos musicales, o las telenovelas de acceso masivo, en las que las y los protagonistas se volvían íconos de la cultura popular, o los eventos deportivos con atletas de alto rendimiento, dejaron de ser los únicos espacios de entretenimiento con figuras de influencia. Las plataformas sociales actuales como YouTube, Instagram y más recientemente Twitch y TikTok presentan a creadores de contenido que tienen gran influencia en la juventud actual. Sin restricción en los contenidos, los llamados influencers pueden resultar de proyección apropiada o inapropiada para sus audiencias, pues el vocabulario las temáticas que abordan o el estilo comunicativo que emplean pudiera no ser pertinente para todas las audiencias. La influencia de los personajes de medios sociales y de la cultura digital trae consigo nuevas formas de comunicarse, tanto de manera escrita como oral. Los códigos lingüísticos actuales incluyen términos propios de la cultura digital, neologismos, palabras en inglés que han sido españolizadas, uso de acrónimos, emoticones, códigos numéricos, o la actuación de nuevos sentidos de las palabras. Por ejemplo, photoshopear, para referirse a la edición de una imagen, o googlear para indicar una búsqueda. For your page, para sugerir que el contenido de TikTok es para ti. Hacer un en vivo, para hablar de una transmisión sincrónica en Twitch, YouTube o Facebook. LOL o XD, para reír. O YOLO, para motivar a hacer algo, pues solo se vive una vez. Un amigo de Facebook no es necesariamente un amigo en la vida real, o una historia en Instagram y WhatsApp no se refiere al contenido de la asignatura homónima. Compartir un código lingüístico con otras personas sirve para la cohesión de comunidades en el ciberespacio y fuera de él, pues esto genera un sentido de integración y de pertenencia. Un grupo de jugadores de Pokémon GO, por ejemplo, se quedará de ver en la Poképarada del parque el Día de la Comunidad para conseguir el Shiny del Pokémon destacado, usando vallas e incienso. Nuestra identidad en Internet se queda con la influencia de nuevos grupos de referencia, con información que circula en redes sociales, en juegos en línea y con zapatos y fotos de perfil que usamos para que nos representen en el ciberespacio. Hay también en este nuevo espacio una reconfiguración de las viejas formas de participación social y política, ampliándose los recursos y las condiciones de oportunidad para participar de la vida cívica, coadyuvando a la ampliación del espacio público en el que intervienen los niños, niñas y adolescentes.